buenos días, o lo que ustedes quieran. Pues hoy, <coughs> ayer, eh, ayer, no, el lunes. ¿El lunes? Sí, creo que fue el lunes. El lunes me puse a toquetear el banjo, por la mañana, después de preparar mis cositas, justo después de comer y antes de irme al, al curro. Y eh, toqueteando, toqueteando, toqueteando, como siempre, pues se me ocurrió sacar el tema de Los Cuatro Muleros. El tema de Los Cuatro Muleros, ya sabéis que es un poema de García Lorca, eh, unas versiones, digamos, lo hicieron primero en plan flamenco, pero yo me estoy basando en la versión de, del tema instrumental de los Pequeniques, del grupo español de, de los 60, instrumental. Eh, eh, que Toco en un grupo que tengo que, en el cual soy guitarrista rítmico, pues toco con, con Pancho Díaz y el resto de componentes, tocamos una, una versión de esta, de los cuatro moneros. Bueno, pues toqueteando, toqueteando, me salió, digo, hostia lo voy a sacar bien. Y esta tarde me he puesto un ratillo y, y realmente una es una, me, melodía, una melodía sencilla y la, la he podido sacar. Y nada, esto es lo que, lo que os voy a enseñar. Mm, os voy a poner el link al tema de los pequeñiques para que lo escuchéis. El tema de los pequeñiques no está en sol como yo lo estoy tocando, está en la. Pero yo lo que he hecho ha sido adaptarlo <tose> al banjo que lo tenemos en sol y ya está. vale Tampoco es el tema completo, sino solamente digamos la melodía principal. Y bueno... Os lo pongo primero y lo desmenuzamos. La introducción va a ser sol, sol sostenido, la sostenido, sol. De esta manera. O sea, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Aquí estoy haciendo esto, ¿vale? mirar la mano derecha, pero lo mismo puedo hacer. ¿Vale? Hago... Y ahora ya empieza la melodía, que es. Y es. Estamos en esta inversión de sol, sol formato F, ¿vale? Bajo en, eh, aquí no lo voy a poner, sino que voy a dejar esto al aire y hago. Esto es un rake, un rastrillo. Eso es la jerga del bluegrass, en un rake, ¿vale? Raque, se escribe rake con K. Hago. Meto la, la cuerda segunda con el índice, rake hacia abajo. Pulso de nuevo con el medio en la cuerda 1, con el índice en la cuerda segunda y ahora con el pulgar voy a pulsar la quinta, lo cual me va a permitir bajar hasta el traste séptimo de la prima para poner esta nota y acabo en la inversión D de, de Sol y doy los toques. Sí, a ver si lo voy así mejor. Si quiero le puedo meter un, un rolito aquí de este tipo. Lo repetiría dos veces, otra vez. Bueno, lo repetiría una vez. En, en total tendría dos veces. Ahora voy a meter Re. El Re, eh, vamos a poner la inversión que es barra, pero no vamos a, a tapar el, la cuerda cuarta. Solamente vamos a tapar las tres últimas cuerdas. Tercera, segunda, primera. Pero si vamos a tocar la cuarta, con el objeto de que suene muy lleno y la cuerda cuarta quede resonando. Entonces, al quedar resonando las melodías que voy a meter ahora en la cuerda prima suenan potentes. Lo que hago es... traste... 7, traste 9, traste 10... traste 14, traste 12... Y ahora vuelvo a sol aquí. Y vuelvo a hacer un break. Y la pulso la segunda con, la, con el índice. Repito esto. Y ahora voy a meter la primera todavía. Me la dio la primera. La, en el 12 y en el 10. Y ahora voy a acabar en Re otra vez. Y acabo en Sol. Entonces repito esta parte que es quizá lo más difícil. ¿Vale? Otra vez lento así para que se vea bien. A mí me gusta mucho como embellecimiento meterle ahí los, los trinos estos que llaman, que en realidad son pull offs que yo lo digo, ¿vale? Entonces, en, el, en esta última parte cuando hago... Vos... Entonces no es lo mismo levantar simplemente que darle así un, un pequeño pellizquito, ya, tín, que es como el quejillo del flamenqueo, ¿vale? Con, con perdón del flamenco, ¿vale? Que, que, que no es lo mío precisamente. Cabo en estas dos notas que son el acorde sol, ¿vale? y esto pues lo repetiría en el tema original, el tema de, de, de este grupo de los 60. Pues eh, luego hace lo mismo, pero en dos, me lo salta. Vale, luego hace una, una un, tiene un puente en el cual se va a. Eh, creo que lo que hace es que tiro, me lo he saltado ¿vale? es decir, nos hemos quedado solamente con la melodía principal que es la de de los cuatro muleros vale, venga, a ver si os gusta con Dios con Dios